Conozco todas tus estrategias y trucos. No puedes vencerme. Te arrepentirás de no haberme escuchado. Te mataré. Paren. No tengo tiempo para esto. Espérame. ¿Qué crees que estás haciendo? No puedes romper las reglas. La maldición no funciona en mí. No tengo que seguir ninguna regla. Game over. Aún no ha terminado. Dámelo. No terminar esto, de una vez por todas. ¿Qué? ¿Por qué no está funcionando? No. Buenas ¿Por qué no lo golpeaste de inmediato? Tú acabas de crear todo este plan. Él no era el problema. Golden Freddy lo era. Porque necesita estar consciente para sacar sus recuerdos. ¿Esperabas que sus poderes regresaran y tendríamos un gran problema para vencerlo de nuevo? Precisamente. Así que se me ocurrió un plan para distraer. Él se preocupa por ti. Así que usó gran parte de su poder para luchar contra Spring Bonnie. Y tu trabajo ahora es mucho más fácil. Ha llegado el momento. Vámonos de aquí. Hay mucho trabajo esperándonos.